temas están relacionados, uno en Italia y otro en España. Aprovecharemos al final de todos los componentes de la mesa que voy a presentar ahora, que también esté Mario con nosotros y así tenemos más tiempo todos para poder debatir. Para debatir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a este primer Congreso Internacional de Ecocardiografía para Técnicos Superiores de Imagen y Diagnóstica. Yo voy a hablaros en esta esta última mesa de la formación y en este caso específicamente de la experiencia que tiene la Sociedad Española de Cardiología que es muy grande es la formación de técnicos en ecocardiografía. Soy Miguel Ángel García Fernández, soy el director del máster de técnicos de ecocardiografía de la Sociedad Española de Cardiología, soy catedrático de medicina de imagen cardíaca y soy el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, de imagen cardíaca. Bien. Primero, sin duda, la ecografía se ha convertido en la técnica en estos últimos años la más barata, la más accesible, la más segura, la más extendida y, por tanto, la más demandada. Pero no solo es eso. Es que además, desde eh, lo que aquello era un laboratorio hace años metido en una habitación, se ha convertido en grandes laboratorios por la expansión de la ecocardiografía. nos hemos ido a quirófano, nos hemos ido a hemodinámica, hemos ido a la intervención vascular, a control, a soportar, a la ayuda del cardiólogo, el especialista que está haciendo tal técnica, hemos ido al laboratorio de electrofisiología, estamos en las unidades de cuidados intensivos, eh, Prácticamente nos hemos, nos hemos expandido una auténtica monstruosidad de los últimos años. Esto hace que el laboratorio de ecocariografía se haya convertido eh, en una auténtica locura asistencial. Locura Hay muchas peticiones diagnósticas. Los estudios son más complejos. Ya no es un ecocardiograma simple. Tenemos que hacer un ecoestrés, un ecotrasiofágico, trabajo miocárdico, strain... Eh, además, dentro de cardiología nos piden solicitudes muy complejas: que vayamos a, a la sala de hemodinámica que ha habido tal problema, o porque hay que eh, seguir una TAVI o hay que hacer un ecodutamina, un ecuestre. Son soluciones eh, que exigen metodología muy compleja. Además, tenemos también peticiones fuera del laboratorio, del de, de puro área de cardiología y la quirófana para solucionar un problema. Y además, como saben ustedes, una característica del cardiólogo es que nosotros prácticamente manejamos toda la imagen, manejamos el TAC y la resonancia magnética. A veces en combinación con los radiólogos ya hay centros, hay cuatro centros en España, que el TAC y la resonancia son absolutamente dependientes del área de cardiología. Es decir, que eso hace que las áreas de imagen se hayan complicado y que realmente hay una locura asistencial en los laboratorios de imagen. Esto hace que el cardiólogo no cubre las necesidades impuestas esto sería ¿no? el lunes en un laboratorio cualquiera de ecocardiografía del país y las peticiones hay una demora por tanto como es lógico en la realización de los estudios esto implica finalmente siempre un bajo control de calidad muchas cosas se hacen pues bueno como una máquina de churros ¿no? esto además impide o dificulta la formación y la docencia de cualquier persona que vaya al laboratorio la técnica es muy utilizada pero muchas veces mal utilizada ¿Cómo podemos intentar superar este gran hándica que tiene bueno, hace muchos años ¿no? la, la ecocardiografía como se convierte en una técnica muy simple? Bueno, eso está inventado hace muchos años, que es el técnico o ayudarnos del técnico en ecocardiografía. Llámenlo ustedes, son un cardioregister, cardioneumólogos, como nos ganan de 100, los portugueses en esto, o, o medical sonógrafo, como quieran ustedes, o technician, o técnico en ultrasonido, o sono o sonocardiografista. Eso existe en todo el mundo. Prácticamente eh, en Europa, pues yo creo que no queda... De una manera oficial, nuestro país, aunque nuestro país existe, como vemos, ¿no? pero es una técnica, es una especialidad sumamente extendida y muy importante, de la cual yo creo que es, nosotros lo tenemos en ecocariografía eh, muy bien montado y que vamos a tratar de explicarles cómo lo hemos hecho nosotros para que lo puedan hacer en otras especialidades. Primero, ¿cuál es la función de técnico en ecocardiografía para nosotros? Esto está eh, publicado muy recientemente y son explicar al paciente el procedimiento y obtener los datos de la historia, realizar los diferentes planos ecocardiográficos protocolizados en, en ese laboratorio específico, realizar las mediciones de las estructuras, hacer un reporte preliminar del estudio. Esto no es un fotógrafo, ¿no? Esto es un señor que tiene que saber eh, cardiología y hacer un reporte que después va a analizar eh, o va el, el staff del laboratorio o el, el cardiólogo que se dedica a la imagen cardíaca en su laboratorio. Controlar la limpieza y fiable del equipo, controlar las necesidades del material consumible, gel, pegatinas, electro, toallas, sábanas, controlar la agenda del trabajo marcada por el staff. Entonces, que tiene unas, un, unas funciones muy importantes de las cuales yo destacaría lo fundamentalmente al hacer el estudio cocardiográfico y hacer el reporte preliminar. Bien, nosotros empezamos, yo tuve la suerte de formarme en Estados Unidos en un centro, lo comentaba ayer, que había unos señores que se movían entre los equipos, que eran los que me enseñaron que yo al primero, al principio me pareció un escándalo, pero ah, los solo cartografistas, los, los técnicos en ecocardiografía. Cuando yo monté en el año 81, monté un laboratorio pues, muy grande, gigante, en el Hospital Grego de lo primero que pedí es que hubiese técnicos al uso como yo la he visto y me dejaron. Hubo siete técnicos. Pero claro, esto era... Hay una especie de, de vejiga eh, o de célula y, y había que conseguir que esto se extendiese al resto del país. Con el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología en el año 2009 eh, hicimos el primer Magíster, máster, no se llamaba magíster, hoy se llamaba máster, en ecocardiografía, estaba hecho por la Sociedad Española de Cardiología, era un título propio, hoy está inmerso en la Universidad Francisco Victoria, da igual por qué, pero cambiamos de, de universidad y llevamos pues casi, eh, pues casi, no, casi 13, 14 años formando técnicos. La primera pregunta es: esta es la, la primera promoción, ¿hay algún famoso técnico, que ha sido presidente de vuestra sociedad por aquí en el año 2010. Yo voy a intentar llevar a cinco puntos esta charla. ¿Por qué ha significado para nosotros, para el cardiólogo, el máster de técnicos? ¿Cuál es su programa de formación? ¿La importancia de contactar con una universidad, con una sociedad científica? Y luego lo más importante, que creo que esto es lo que hemos hecho nosotros que tenemos una experiencia muy grande, brutal, hemos hecho todas las posibilidades y realmente yo creo que tenemos un máster perfecto, es que esto es reduplicable. Empecemos, ¿qué ha significado el máster de técnicos en ecocardiografía? No hay duda, la revolución en los laboratorios de imagen cardíaca. Eh, hemos formado 367 técnicos. y hoy prácticamente pongo el ejemplo de Madrid, porque lo tenemos aquí cerca. Pues en todos los grandes hospitales de Madrid hay técnicos. Ya sea el Cenic o la, ya sea Cenic, ya sea perdonar, Cenic, ya sea la, la Paz, ya sea la Princesa, ya sea la, funda, la Fundación Jiménez Díaz, el Clínico de San Carlos, el Hospital de Roma el el 12 de octubre. Todos es esos, los grandes hospitales, absolutamente en todos. Hay técnicos de ecografía que hacen la misión que hemos eh, comentado antes. Esto es una auténtica, ha sido una revolución estos 10 o 12 años. ¿Cómo es el programa de formación? Bueno, tenemos un título que se basa en una parte teórica. Esto es lo que es reduplicable, Una parte práctica y el trabajo de fin de máster. Empecemos por la parte teórica. Nosotros, eh, las clases empiezan de octubre a mayo, se hace todos los años. Tiene 774 horas lectivas, de las cuales, esto es importante, hay 96 teóricas. 678 prácticas. Ahora vemos cómo se hacen y ocho meses de duración. ¿Cómo son las teóricas? Pues las teóricas son clases online. Al principio las, las, las dictamos en la Sociedad Española de Cardiología, pero al final se extendió a todo el país y luego a toda Latinoamérica, como se hace ahora. Y lo que hacemos es, hemos grabado 96 clases teóricas, que las consideramos suficientes. Tanto de cardiología, bueno, están eh, tanto de cardiología como de, de ecocardiografía, ecocardiografía, como se hace un eh, estudio o cuales, sean, son todas clases online. A los alumnos se les va dando, tenemos una plataforma eh, que, hace la, que tiene la Sociedad Española de Cardiología y no hay, uno, no hay textos escritos, todo es online. Eso es importante porque si queréis empezar, no tenéis que hacer un tratado sino de 96 capítulos, las lesiones eh, online son mucho más fáciles. ¿no? Estas son las teóricas que salen van saliendo a lo largo de esos ocho meses en la plataforma. Y luego tenemos las horas prácticas, que es lo más importante. Son 678 horas prácticas. El, el alumno va de 9 a 3 a los hospitales. Uno o dos alumnos por hospital, como mucho. Los jueves se consideran libres, aunque si el, el alumno va flojo, le decimos que los jueves tienen que ir. Tiene un libro de prácticas, que, que tiene el tutor, y hay un tutor en el hospital. El tutor es, no tiene que hacer muchas cosas. El tutor pues, tiene que ver que el alumno pues, va rellando su libro de prácticas. Que, oye, el libro de prácticas es hoy he hecho ocho ecos, que era un primero un, una trazadora, una tabi, el segundo una estenosimitral. O sea, es una cosa para que se vea que ha realizado una serie de estudios. Las horas prácticas son obligatorias. De hecho, todos los años expulsamos, vamos expulsamos ¿no? dos o tres alumnos se dan de baja porque han tenido faltas no, no, no justificadas. ¿no? Eh, unos a dos alumnos por hospital. Esto quiere decir que cada año tenemos, este año tenemos muchísimos, pero actualmente son 30 o 40 personas, pues tenemos que tener 20 o 30 hospitales. Es decir, que esto es, al hospital, punto importante, aquí no se paga a nadie. Es decir, los... los y voy a explicar por qué. El máster está bastante financiado por los estudios Español de cardiología, vale, me parece que son 800 euros que sirven para el, el, el, la, la cantidad de dinero para pagar Tener un repante dinero para pagar las clases eh, teóricas, eh, de vez en cuando hay que pagar algún Zoom que hacemos eh, y de vez en cuando hay que pagar eh, al seguro de asistencia del alumno a las prácticas en el hospital. Y por último tenemos el trabajo de fin de máster. Eso es algo obligado. Lo obligan en este momento para, si uno hace... Cualquier máster es obligado a hacer un TFM y para no complicarlo hemos conseguido con la Universidad Francisco Victoria que el trabajo final del máster sea muy simple. Es decir, la descripción de un caso, por ejemplo, una amiloidosis, que lo he, lo he visto esta mañana, pues grabar las imágenes, las mandas con una discusión de lo que es la amiloidosis. Es decir, no es un trabajo científico de buscar 100 amiloidosis, sino una descripción simple, son 6.000 palabras los que se exigen y es pues un trámite, prácticamente es un trámite que hay que pasar. Bien, ¿y esto es suficiente? Esto es suficiente. Si vosotros miráis lo que se hace en, a lo largo del mundo, pues hay muchas variaciones. En Estados Unidos, los sonocardio-register varían entre 10 meses y 2 años. En Europa, pues hay un, un caos de formación. Nosotros, desde luego, con esto hemos conseguido, entre otras cosas, que haya técnicos nuestros que estén trabajando en Alemania, en Inglaterra y en Holanda con nuestro máster. Que es muy importante que tengáis una coordinación entre la universidad y el máster. Es fundamentalmente que haya una universidad, claro, para dar título al máster. Nosotros iniciamos con la Francisco, con la Complutense, ahora estamos ya hace siete años, me parece que siete años, sí, en la Francisco de Victoria, que se sabe muy bien el programa. Eh, Recordar estos eh, vosotros no sois eh, eh, no tenéis un, un grado, pero a pesar de eso, bueno, pues ya he hablando con la universidad y se os deja participar en un máster. Esto es muy importante. Es muy importante que haya una sociedad científica que, que lo apoye. Es decir, esto no se puede hacer no se puede hacer de una privada, pero ya me explicarás que van a cogerte en dos hospitales, es ser imposible. ¿no? Eh, entonces, es fundamental que haya una sociedad científica, vuestra sociedad científica, sea la SERA, no la de ginecología, la que sea. En este caso, la Sociedad Española de Cardiología es la que apoya absolutamente. Máster, tenemos una plataforma, en esa plataforma de técnicos en ecografía están todas las clases, en fin, es una, eh, y está dentro, por supuesto, la web de la Sociedad Española de Cardiología. Yo tengo la suerte de ser el director de máster, el codirector es el doctor Juan José Juan Medina y les pongo, por ejemplo, un ejemplo, de los hospitales que participan, Santiago, en Vigo, en, en Álava, en Bilbao, en Ipuzco, en Gerona, en Barcelona, en Barcelona un montón, en Madrid un montón, en Alicante, en Sevilla. ¿Qué se hace? Los hospitales que quieran piden ascribir al máster. Nosotros vemos ese hospital, vamos a ver, no somos, eh, no vamos a examinarles, pero bueno, que tienen equipos y tienen material suficiente y los ascribimos y más al máster. Ellos, os, os recuerdo que pueden tener uno o dos técnicos. Hay, hay un caso especial en Madrid, yo creo que ha sido el 12%, de octubre que ha acogido una vez tres técnicos, pero lo habitual es tener uno o dos técnicos y cuando haya técnicos además, pues entre ellos se apoyan, ¿no? Esto es muy importante. Eh, pues eh, la sociedad internacional de la sociedad de, eh, latinoamericana de ecocardiografía, de imagen cardíaca, hace cinco años pidió integrarse y ahora pues hay eh, medio, medio Latinoamérica, Chile, Venezuela, Argentina, México, pongo un ejemplo hay eh, lo mismo. Y, participantes que se, se integran. Y luego, ¿es reducible ¿es este modelo de función? Absolutamente, lo tenéis ahí. Eh, tenemos una ficha hecha, que es lo que pide la universidad, y esto es absolutamente ¿Sí? En vez de 96 clases de Carlos, pues ahora 96 clases de GINE. Pero es que esto es absolutamente reduplicable. Obviamente, tenéis que tener una sociedad, científica, una sociedad científica que os apoye, una universidad que os apoye, yo creo que, no lo dudéis, el que pueda hacerlo es un modelo que ha funcionado, está funcionando de una maravilla en la Sociedad Española de Cardiología, si cualquiera quiere dirigirse a mí para obtener más información, para que os pase la ficha, que la podéis reduplicar y pasarla en la universidad, si queréis entrar a la Universidad Francisco Victoria, yo hablo con ellos, es decir, que hacerlo, es lo único que tenéis que hacer, hacerlo. Eh, y luego, finalmente, unos, un, unos consejos al cardiólogo. Si no entienden qué es un, un sonocardiólogo, eh, ese cardiólogo está fuera del mundo, pero vamos, de aquí a Murcia, esto no tiene, o aquí, no, a Murcia, no, a Kuala Lumpur. La mejor inversión de un laboratorio de ecocardiografía es un sonocardiólogo. No hay discusión. Eh, trata de que hagas un eco, ellos hey, mejor que tú, mi malos, quiero los, un bloque y tendrás la mejor recompensa. Un poco nuestro lema, ¿no? Pon un sonocardiólogo en tu vida. Y los consejos al solo coreografista hay que estudiar mucho. Esto es un retazo. Esto es un reto. Es un año de... Vamos, que la gente llora. ¿eh? Esto se tra trabaja a lo bruto. Apasionate con la imagen. No seas un fotógrafo. Entiende lo que haces. Estás abriendo un camino. Estamos abriendo un camino. Ya en cardiología está totalmente abierto. Eh, ese paciente... Y hay mil cosas diferentes que puede ser, pero... Ser cargografista te hace distinto. Animaros y bueno, me pongo a vuestra disposición para ayudaros en lo que podáis, en lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La siguiente, la siguiente ponente, para mí es un placer presentar a la doctora Antonia Arjonilla López. Eh, ella viene como representante de la SERAM y nos va a hablar del rol del técnico ecografista en imagen para el diagnóstico y... Es licenciada en Medicina y Cirugía por la UAM, especialista en radiodiagnóstico en el Hospital Universitario de La Paz, tutora de residentes en radiología en la Fundación Jiménez Díaz desde el 2002 al 2010, médica adjunta en imagen cardíaca en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos desde el 2012 hasta la actualidad, jefa de servicio de radiología del Hospital Vitas Pardo de Aravaca, desde el 2012 en la actualidad, miembro de la Junta Directiva de la Sedia como responsable de la web y responsable de Sedia Investiga desde el 17 al 2020 y miembro de la Junta Directiva de la Seram como responsable de coordinación institucional. Es un placer presentaros a Antonio Arjonilla. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Vale. En Ahora mejor. Te conozco Fenomenal. muchas caras y me hace mucha ilusión veros a muchos de vosotros con los que he trabajado y con los que he colaborado durante muchos años. Eh, lo primero, yo no estoy aquí a título personal, estoy aquí como... Eh, estoy aquí como representante de la Sociedad Española de Radiología. que eh, Quiero que las opiniones que yo emita y que las cosas que yo os voy a contar no os las cuento a modo personal, sino que las cuento como el sentir de la comunidad radiológica nacional. ¿no? Entonces… Eh... Cuando se trata de cualquier acción eh, o de emprender cualquier cambio sanitario en, en el territorio nacional, eh, se complica mucho, se compl o sea, tiene la ventaja y la desventaja de que… Eh, España está dividida en 17 comunidades autónomas y tienen las competencias sanitarias transferidas. Entonces, esto es una ventaja y es un inconveniente porque es difícil implementar las cosas, porque hay algunas, eh, algunas comunidades que las quieren implementar y otras que las quieren implementar menos. Por eso es muy importante el papel de las sociedades científicas, porque aunan las posturas sobre, las, sobre los determinados cambios y sobre los, los determinados nuevos paradigmas en, la, en, en medicina. ¿no? Entonces, eh, ya sabéis que el uso de la ecografía lo sabéis vosotros mejor que nadie, está ampliamente extendido. ¿Y cuáles son las grandes amenazas de la ecografía hoy en día? Pues fundamentalmente las listas de espera, la demanda de ecografía es insaciable y luego también la descentralización de la técnica. Era una técnica que estaba muy acotada a determinados servicios durante muchos años, pero ahora su uso es muy generalizado. ¿no? Y esto es una ventaja y es un problema al mismo tiempo. Entonces, eh, eh, ¿cuáles, eh, son los, eh, ¿cuáles son los problemas que nos hemos encontrado? ¿no? Nos hemos encontrado que hay planes formativos en otras especialidades médicas, que hay desinterés por la técnica por parte de las nuevas generaciones de radiólogos, que hay desinterés también no solamente por la ecografía clásica, sino también por las herramientas nuevas que ofrece la ecografía, como la elastografía o la ecografía con contraste. ¿Qué ha aparecido eh, algo que se llama ecografía clínica? Pues es un poco lo que hacen los clínicos en la consulta con un ecógrafo al lado, que lo utilizan como si fuera un fonendo, ¿no? Y hacen una ecografía muy dirigida a un hallazgo concreto, pero no, no una ecografía global, como se hacen los servicios de rayos, como hacéis vosotros, muchos de vosotros. Y luego, por último, pues hay, como hay desinterés por la técnica, pues también hay desinterés por la investigación en la técnica, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos a eh, analizar un poquito más esto. ¿Y cómo lo analizamos? Pues, ¿Por qué hay desinterés por parte de las nuevas generaciones de radiólogos? Pues porque las, la gente joven encuentra más atractivas otras técnicas, como el TAC y la resonancia. Entonces, se vuelcan en el aprendizaje del TAC y la resonancia y dejan un poco la ecografía más de lado. La ecografía es una técnica un poquito más incómoda que el TAC y la resonancia porque obliga a una presencialidad imprescindible. Eh, luego tiene una carga de trabajo continuada y obliga también a gran contacto con el paciente, que no todos los radiólogos son unos entusiastas del contacto con el paciente, como vosotros bien sabéis. Y luego es una técnica que respecto al TAC y la resonancia tiene bajo rendimiento diagnóstico respecto a las otras dos técnicas. Puede tener un, un rendimiento diagnóstico altísimo, pero bueno, si la comparas con, con el TAC y la resonancia es verdad que es un poquito menor, ¿no? Entonces, eh, pues lo que os digo, existe desinterés por parte de las nuevas eh, generaciones de radiólogos, este desinterés eh, eh, se extiende a, la, a, a las herramientas nuevas, está la aparición de la ecografía clínica y, la, y el desinterés también por la investigación en ecografía. Entonces, ¿qué hace la Seram? La SERAN dice… Vamos a ver, está viendo un problema, pues hay que analizarlo, hay que buscar soluciones. Las grandes amenazas son las listas de espera y la descentralización. Pues vamos a ver qué soluciones podemos poner a esto. Pero es muy importante comprender que para solucionar un problema, primero tienes que analizar el problema, saber dónde estás. Saber cuál es el problema y cuál es la opinión de tus asociados. O sea, qué quiere la gente que tú representas que hagas, ¿no? Entonces, eh, para esto la SERAM puso en marcha una encuesta eh, que se, se, se mandaron 182 encuestas a 158 jefes de servicios de radiología y a las juntas directivas de las 11 secciones de Seram y de las 13 filiales. Yo no sé si vosotros conocéis mucho o poco la organización de Seram, pero ya sabéis que los radiólogos estamos estructurados por órganos sistemas. Entonces, no solamente formamos parte de la Sociedad Española de Radiología en su conjunto, sino que muchos de nosotros formamos parte de las distintas secciones que se corresponden con nuestro área de competencia. Pues, por ejemplo, yo que me dedico a la imagen cardíaca pues, aparte de, y, y a la imagen abdominal, aparte de formar parte de Seram, pues formo parte de eh, Sedia y Seicat. Bueno, pues, entonces, era importante saber lo que todas esas diferentes secciones y filiales opinaban respecto a la ecografía. ¿no? Entonces, obtuvimos respuesta en 54 casos… Y no obtuvimos respuesta en 128 casos. Y, y vamos a ver cómo se planteó la encuesta. ¿Cuáles fueron las preguntas que se le hicieron a los encuestados? Se preguntó cuál es la situación de la formación de los residentes de radiología y si existe preocupación por la formación de los residentes. Eh, se le preguntó también si existen listas de espera de ecografía, si existen dificultades para, la, para cubrir las plazas de radiólogo. ¿Qué opinión, se tiene, ¿Qué opinión tienen los radiólogos sobre la incorporación de los técnicos para la adquisición de imágenes en determinados estudios de ecografía? ¿Qué opinión tiene sobre la, ración, la realización de ecografías por parte de los médicos de atención primaria o de urgencias o de otras especialidades en su entorno? Y que si es, somos conscientes de que existe o no existe una formación reglada de estos especialistas. Y que si cree conveniente que la SERAM lidere la formación en ecografía para médicos no radiólogos y técnicos. Este es el contenido de la encuesta, ¿no? Entonces, vamos a analizar los resultados. Respecto a la situación de la formación de los residentes de radiología, vamos a ver que el 74% de los encuestados dijeron que no les parecía preocupante, ¿no? Ya veis que esto es una respuesta mayoritaria. Pero os vais a encontrar en casi todas las respuestas de la encuesta un poco el mismo perfil. Son respuestas mayoritarias, pero no son unánimes, ni están cerca de la, un, de la unanimidad. Esto vosotros lo tenéis que leer como que hay cierta heterogeneidad entre los radiólogos en su percepción de, de todo este cambio de competencias. Entonces, bueno, pues la gente que estamos en las juntas directivas tenemos que movernos entre todas estas distintas sensibilidades, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿existen listas de espera de ecografía? Pues ya veis que hay algunos afortunados que dicen que no, pero mayoritariamente existen listas de espera de ecografía. ¿no? Muy bien. Respecto a si existen dificultades para cubrir las plazas de radiólogos, pues sí, en la mayor parte de los entornos existen muchas dificultades para cubrir las, las plazas de radiólogo. Yo soy jefa de servicio en una privada desde hace 10 años y me las veo y me las deseo muchas veces para encontrar personal. O sea, los tengo que tratar como mis hijos y tal y aún así a veces es muy, muy difícil eh, conseguir que la gente se ilusione por los proyectos. ¿no? Eh, ¿Qué opinión tenemos eh, los radiólogos en su conjunto sobre la incorporación de los técnicos superiores a la adquisición de imágenes de, eh, eh, ecográficas? Entonces, ya veis que el apoyo es mayoritario. Insisto, no es unánime, pero es mayoritario. Eso, Yo os digo lo mismo que os decía Miguel Ángel García Fernández. Estamos abriendo caminos, sed pacientes, pero estamos en el camino. Entonces, eh, respecto, vamos a seguir analizando la encuesta. Eh, ¿Si realizan ecografías los médicos de atención primaria de urgencias en su entorno? Pues sí, mayoritariamente sí, porque efectivamente el uso de la ecografía está extendidísimo. ¿no? Y luego, por último, ¿cree que es conveniente que la SERAM lidere la formación en ecografía para todos estos médicos y, y para los técnicos eh, eh, para intentar homogeneizar la formación como, como se ha hecho con cardiología, pues mayoritariamente sí. Insisto, no es unánime, pero es mayoritario. Muy bien. ¿Cuáles son, serían las conclusiones de esta encuesta? Pues que la, la demora en la realización de ecografías supone un problema en la mayor parte del país, como hemos visto, que no es fácil encontrar radiólogos para realizar estas exploraciones, que está extendida, muy extendido el uso de la ecografía por médicos de atención primaria y de urgencias en condiciones de formación inadecuadas y con una calidad cuestionable y que… Existe un respaldo mayoritario de la, para que la SERAM tome la iniciativa de avalar y liderar la formación por competencias en ecografía. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito en vosotros. ¿Cuál es el papel de, de, del técnico superior de imagen diagnóstica? Pues la realización de procedimientos técnicos y su control de calidad. Esto es muy difícil según es ahora mismo vuestro plan formativo, tenéis una formación muy ajustada en el tiempo y dificulta mucho integrar la ecografía en el plan formativo básico. Entonces, para nosotros es fundamental generar modelos de programas de formación por niveles y competencias reglados y avalados por SERAM que aseguren la realización de exploraciones de acuerdo con unos estándares adecuados. Esto no es solo la opinión eh, que existe en España. Hace poco salió un documento de consenso de la SR. La SR es la. La, eh, la eh, Sociedad Europea de Radiología, en la que se declara el papel de los radiólogos como formadores y controladores de las, de las ecografías. Fentre, a la descentralización, ahora la corriente es la colaboración. Hay que hacer programas de formación y hay que hacer guías de realización. Y allí donde estéis formando y allí donde estéis. Eh, haciendo cosas para mejorar vuestra formación y la atención al paciente, allí nos tendréis a nosotros respaldándose. Porque yo creo que, como decía Jesse Jackson, que es un, un, un senador americano, que fue el predecesor de Obama en la carrera de un afroamericano por la Casa Blanca, no seamos el problema unos de otros, sino la solución. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ponente es la doctora Virginia Borovio Floirán eh, y nos hablará de, del rol del técnico en ecografi, ecografista en medicina fetal. Eh, él es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en, en obstetricia y gine, ginecología en el Hospital 12, 12 de Octubre. Bueno, eh, que hizo la, residen, la residencia. En la actualidad. Consultora del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Instituto Clínico de, Gine de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Hospital Clínic Barcelona y BCN Natal, corresponsable del programa de implementación y formación de, del técnico superior en imagen para el diagnóstico en medicina fetal en el Hospital Clínic de Barcelona, sede y maternidad, responsable de la unidad de patología nefrourológica fetal y experta en diagnóstico prenatal y técnicas invasivas. Os dejo con la doctora Borobio en el rol del técnico en medicina fetal. Muchas gracias, doctora. Hola, buenos días, tardes ya a todos y muchas gracias al comité organizador por permitirme compartir nuestra experiencia. Bueno, el término anglosajón sonógrafer, que podíamos traducir como técnico de ecografía, como ya todos sabéis, es la persona... ...que realiza la ecografía, obtiene las imágenes, las optimiza... Eh, tiene, ...en la mayoría de los países requiere una certificación acreditada... ...y debe tener conocimiento pues, de los principios físicos, fisiopatológicos... ...y habilidades de comunicación y entrenamiento y destrezas específicos. En las ecografías obstétricas son realizadas por sonógrafos en muchas partes del mundo... ...sobre todo en la cultura anglosajona... Y en especial interés tiene en los países eh, en vías de desarrollo la labor de los, de los sonógrafos, porque han, no tienen pues tantos, eh, los hospitales están a mucha distancia, no tienen tantos medios o recursos humanos. Pero en todos los países eh, la responsabilidad última y la toma de decisiones o la interpretación de las imágenes patológicas corresponde a los médicos. Eh, salvo en los países que lo tienen muy bien estructurado, como digo, en los países anglosajones en general, o de la Commonwealth, eh, los, cómo se organizan los servicios de radiología y quién hace la ecografía es un problema bastante común en, en todos los países. Aquí, eh, como también la, la doctora ha comentado, hay una, hay una normativa de la Sociedad Española de Ultrasonidos, pero yo, sobre todo, quiero um, hablar de la, de la formación o, o fijarme en la formación respecto a, no, a los países europeos, de nuestro entorno. En España, la formación de, de técnico en, uh, en diagnóstico por la imagen eh, tiene so, son, en general, menos años, también menos horas de, de prácticas y, sobre todo, no sé corregirme si me equivoco, pero eh, hay 20 horas de, de prácticas en ecografía. En el Reino Unido es el único país donde las, los técnicos, en este caso también en las, las ecografías obstétricas, las hacen las, las nurses, las, las enfermeras, tienen eh, una certificación y pueden firmar los informes. En Estados Unidos, que yo tuve oportunidad de conocer de cerca, mi estancia allí en, en la Universidad de East Virginia Medical School, la formación para sonógrafos es una, es una formación específica, no es de radiología, es específica para sonógrafos. Son dos años, eh, seis en college y 18 meses de estudios específicos y 2.000 horas de prácticas en ecografía, tanto en simulación como en vivo. Hay una acreditación por la prestigiosa American Registry for Diagnostic Medical Sonography y cada cinco años se valida. Bien, entonces, ¿cuáles son las tasas de detección de las anomalías congénitas? Pues fijaros, en este registro, el EuroCAD, que es el registro europeo de, de anomalías congénitas, donde participan varios países y regiones, eh, las tasas de detección excluidas, las, las anomalías genéticas, son del 50%. Eh, en el registro de, la, de defectos congénitos de la ciudad de Barcelona, que ahora desgraciadamente no existe eh, desde el año 2010, y, o, o este, por ejemplo, de, de Inglaterra y Gales, pues las tasas de detección de anomalías congénitas, no, no excluyendo los, las anomalías cromosómicas, eran del 65 o del 45%. Este es un trabajo que me parece muy interesante, es verdad que los, los centros donde nos dedicamos, a la medicina, más específicamente a la medicina fetal o la medicina materno-fetal, tenemos ma mayor tasa de detección. Este es un trabajo que se publicó en, en, de, de Hong Kong por eh, ecografías hechas eh, de 20 semanas en, en segundo trimestre por, por, eh, enfer por matronas adiestradas… Y fijaros que en 13.693 exploraciones había una tasa de detección de defectos congénitos en esta ecografía del 62%. También en este otro trabajo, donde ecografías hechas por, por técnicos, eh, tanto si las validaciones eran offline o, o, o, en, o en el momento, por tiempo real, pues las tasas de detección eran altísimas. Bien, la ecografía obstétrica, la rutina o screening, que eso también se puede extrapolar a otros tipos de ecografía o la ecocardio, pero es una exploración repetitiva y compleja que requiere gran habilidad de estamiento, que los errores tienen unas consecuencias legales importantes, que es una exploración que produce una alta expectación a las parejas y a las familias con una gran presión asistencial y esto… Pues produce eh, que a, habitualmente haya pues, pues una sensación del burnout o estar quemado ¿no? y una desmotivación. Entonces, en el año 2010, en un proyecto pionero en España y auspiciado por el, por el doctor Eduardo Gratacos, eh, en, en nuestro centro, en el hospital clínico, se eh, empezó la formación de dos técnicas de radiología, dos técnicas de. de de diagnóstico por la imagen en nuestra unidad durante 12 meses. El técnico superior en imagen para el diagnóstico en medicina nuclear, como sabéis, eh, tiene estas competencias en radiología, medicina nuclear, ecografía vascular, musculoesquelética, abdominal y ecocardio, pero no en obstetricia. En el 2010 se formaron dos técnicas eh, en ecografía obstétrica, en el 2011 se incorporaron a la rutina matinal de medicina materno-fetal en nuestro servicio. Del 2011 al 2016 formamos seis técnicas de ecografía obstétrica y en octubre del 2016 se incorporó el, el Hospital San Juan de Deu eh, porque juntos formamos la, la unidad BC natal con dos sedes y tenemos cinco técnicas de diagnóstico por la imagen y, y, y tres suplentes. A partir de enero del 2016 eh, comenzamos sesiones formativas mensuales que, que además son unas bueno, que, que tienen como, como mucha aceptación, no solo en ellas, sino en nuestros residentes y los fellows. Entonces, ¿cómo, cómo empezamos? Pues hubo uh, un periodo de aprendizaje de dos meses de, de observación, eh, realizando biometría, reconocimiento de estructuras y captación de imágenes en tercer trimestre y posteriormente en primer trimestre. Entonces, eh, se hicieron estudios de reproducibilidad con respecto al, al especialista, eh, tomando las biometrías y la reproducibilidad fue casi perfecta. Aquí lo habéis representado en esta curva de Blan Alman. También hicimos un, una curva de aprendizaje de cuántas ecografías había que, que realizar para conseguir esta buena reproducibilidad y fueron en una de las, de las eh, técnicos fue de 31 y en otra de 59. También hicimos un, este trabajo que se presentó en el, en el Congreso de la, de la Sociedad Internacional de Ultrasonidos de Los Ángeles, de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología. y eh, Hicimos una curva de aprendizaje de la medición de la translucencia nucal eh, con un met, método manual y semiautomático. En el 2011, como hemos comentado, incorporamos eh, a las técnicas en, en nuestras sesiones matinales de ecografía y realizan la ecografía de primer trimestre, la ecografía morfológica de las 20-22 semanas y de tercer trimestre. La sistemática que tenemos es: se realiza en la ecografía, eh, hay un archivo de imágenes según cortes anatómicos protocolizados, validamos, mmm, los, los, eh, se valida por el especialista y se emite el informe. Bueno, hay multitud, multitud de guías y protocolos. Nosotros, eh, en base a estas, elaboramos nuestro propio protocolo de screening ecográfico fetal, que es el que seguimos de forma estricta. Y no me extenderé en las imágenes, porque luego Cristina Cobos os, os comentará eh, más profundamente las, las imágenes y los cortes que hacemos. Pero, básicamente, ecografía de primer trimestre, pues biometrías, marcadores de cromosomopatía, anatomía y estudio Doppler. En la ecografía morfológica de las 20-22 semanas hacemos un repaso anatómico por aparatos y en la también eh, es con, con especial atención en el, en el corazón y en la ecografía de tercer trimestre, pues sobre todo con las biometrías el, el, el crecimiento fetal valoramos la placenta y líquido amniótico y hacemos un repaso de la anatomía. Eh, hicimos eh, una evaluación del tiempo de exploración en, en, durante estos años, desde el 2011 hasta el 2021, y veis en, en todas las ecografías, de primero, segundo y tercer trimestre, desde que empezaban hasta ahora, que tienen mucha más experiencia, y hay una disminución media de 13 minutos por exploración. También valoramos el número de imágenes por exploración, porque es time consuming. Entonces, desde el 2011 al 2021 pues hay una disminución media de 19 imágenes por exploración, que obviamente a los especialistas que lo validamos nos consume un tiempo. ¿no? También evaluamos cuántas ecografías incompletas había desde el 2011 al 2021 y hay una media de disminución del 10%. También comparamos uh, todas estas estos ítems en, en, entre los las técnicos seniors y las, y las que formábamos y las juniors y el tiempo de exploración en, en, de, 20, de media era de 20 minutos en los seniors y 35 en los juniors el número de imágenes era más o menos similar y el número de ecografías incompletas lógicamente era mucho mayor en los técnicos junior. Respecto a la detección de anomalías que tenemos, bueno, esto es un póster, no os asustéis, pero el resumen es un póster que presentamos en el Congreso de la, de la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Barcelona. En el 2014 eh, se sospecharon 245 anomalías y se confirmaron 189, lo que supuso un valor predictivo positivo del 77% y una tasa de falsos positivos del 23%. Los falsos negativos que tuvimos en… En, el dos, en, en los años 2012-2013, que fueron anomalías mayores no detectadas prenatalmente, fueron dos, realmente, claro, mucho, muchas tampoco mmm, tenemos una cifra muy concreta de los falsos negativos porque hay, perdemos pacientes que a lo mejor no paren en nuestro hospital o, o no recibimos la información, pero que nosotros supimos dos defectos reduccionales en extremidades superiores que tenían ecografías de tercer trimestre con una eco de segundo trimestre normal. Y en el 2017, cuando ya se incorporó a BC Natal en el hospital de San Juan de Deu, eh, de 14.160 ecografías, en la sede maternidad hicimos 8.760. Vimos 140 anomalías, lo que supone un 1,6%, confirmadas 132, lo que supone un valor predictivo positivo del 94%, con falsas alarmas del 6%. Y en la sede de, de, del Hospital San Juan de Dios ah, había, hubo menos ecografías, hubo una, una tasa de anomalías del 1,4%, confirmadas el 75% y falsas alarmas el 25%. En el, los falsos negativos que tuvimos fueron una genesia renal unilateral y una ectopia renal, que fue diagnosticada en el tercer trimestre, y una transposición de grandes arterias corregida no gastrosquisis y una hemivértebra, también una placenta previa. En el 2021, lógicamente ya llevan eh, desde el 2016 muchos más años de experiencia en el Hospital San Juan de Déu y... Eh, la tasa de… no, no tengo datos de, de falsos negativos y, por tanto, no, no podemos poner tasas de detección, pero la tasa, el valor predictivo positivo es del 85% en cuanto a la, la, la sospecha de, de anomalías por parte de los técnicos de, de, de diagnóstico por la imagen y un 15% de falsas alarmas. Entonces, para concluir, pues… Eh, Creemos que hemos optimizado mucho los recursos humanos y económicos. Tenemos una mayor satisfacción en los especialistas y, y, en, y en los técnicos de, de diagnóstico por la imagen. Estamos muy orgullosos de haber, de haber innovado este sistema en, en, en nuestro país y, bueno, esperemos que en los próximos años más hospitales eh, realmente se den cuenta de que, de que la tasa de detección es igual o incluso mayor que en muchos centros donde hacen las ecografías los médicos. Hemos aprendido y protocolizado las imágenes archivadas y esto nos ha servido mucho en la sistemática y en la docencia de nuestros residentes y nuestros fellows. Y es obvio que hemos mejorado indudablemente la calidad asistencial. Este es nuestro equipo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. A mí es un placer presentar a una amiga y compañera, una monstruo de la calidad. Sí, ya, ya la oigo a reír, pero es todo un placer. Ella es Patricia Maurelos, ya la conocéis, ya la habéis visto, y va a hablar sobre, sobre el punto de vista de las funciones del técnico en de ecografía. Pues va a ser que no, porque yo soy, soy bastante especial. Como modelo en la, la mesa y me la conozco, le he dicho que hable de la experiencia que tienen en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en la certificación de las competencias en ecografía de los técnicos y su re re revaluación pasados cinco años. Madre mía, esto es un pepino, bueno, es brutal. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? Eh, es técnico desde hace 30 años, actualmente es coordinadora de calidad técnica y formación de la Universidad del Hospital Universitario de Fuenlabrada y coordinadora académica del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios y Pozuelos en los grados superiores de imagen para el diagnóstico en medicina nuclear y radioterapia y dosimetría. Espero que disfrutéis de la charla. Muchas gracias, Patricia. No. Vale, gracias Isaac. Yo me pongo mi tiempo porque, bueno, deciros que yo tengo cinco minutos menos por temas de organización, así que voy a darme más prisa. Ah, bueno, me acaban de regalar cinco minutos más. Vale, tengo la petaca en la mano, espero no confundirme con, con el puntero. Bien. Eh, dentro de esta mesa de formación y de los modelos aquí presentados, yo voy a hablaros de nuestra experiencia en el Hospital de Fuenlabrada, en la certificación de las competencias en ecografía de los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y cómo vamos a reevaluarlos pasados cinco años de su actividad. Por ponerles en antecedentes, decirles que nosotros desde el año 2016 ya tenemos publicado el protocolo de delegación de actuaciones en el área de ecografía, en el servicio de imagen para el diagnóstico, liderado por mi actual jefa de servicio, la que ustedes han conocido esta mañana, la doctora Carmen Carreira Gómez, y que no es otra cosa que formalizar la situación que ya se venía eh, de alguna forma haciendo en el servicio de imagen para el diagnóstico que eran los técnicos haciendo ecografía desde el año 2005. Muchos venían de este hospital, del hospital de Getafe y el hospital de Fue inició su actividad haciendo eh, un poco partícipe a los técnicos en la sección de ecografía con la obtención de imágenes ecográficas. Este documento se basó en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y en el marco general de la Delegación de Actuaciones del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que ya había sido publicado previamente en el 2013. En este documento se definieron varios roles: en primer lugar, el de mi jefa de servicio como responsable de la delegación y los TSD como receptores de esta delegación. Se basó en el principio de voluntariedad, en el que ambas partes aceptan la delegación, por un lado, los 10 técnicos que ya ya estaban realizando ecografía en nuestro servicio y por otro lado eh, las secciones y en ese momento delegaron ecografías la sección de abdomen, de mama, de vascular, de neuro y no delegó ninguna ecografía la sección de músculo esquelético. Para poder certificar sus competencias, las competencias adquiridas ya en su labor asistencial que venían realizando, como ya les he comentado, lo que hicimos es diseñarles un programa formativo que diese forma a, a, la, a poder certificarles. Consistió en dos partes. Una parte teórica en la que les dimos clases expositivas de la física y parámetros técnicos, de la anatomía básica y la anatomía ecográfica, el protocolo de exploración que venía descrito en el documento marco la patología básica y la semiología ecográfica. Además, se añadió un periodo de un año de formación práctica con la supervisión directa del radiólogo que le iba dando mayor autonomía al técnico a medida que iba avanzando su formación. Después de este programa formativo, lo que hicimos es evaluar las competencias que tenían los técnicos después de la labor asistencial que habían tenido y de este programa formativo. Y en las competencias se incluyen los conocimientos teóricos y las capacidades, por lo tanto, para evaluar los conocimientos teóricos les hicimos una prueba objetiva. Para las capacidades le dimos una escala del 0 al 5 al radiólogo responsable de la formación y de la evaluación. Eh, en el que tenía que evaluar los conocimientos y las habilidades adquiridas la, eh, de forma práctica, el grado de autonomía que había adquirido el técnico en cuanto a la resolución de problemas y la toma de decisiones y el uso eficiente que hacía de los recursos, y eh, el uso racional y eficiente de los recursos. También como evidencia de su práctica les solicitamos que nos diesen un, un número variable por sección de estudios finalizados. Actualmente y pasados cinco años vamos a hacer varias acciones, unas de ellas ya las hemos comenzado. Y dentro de nuestros propios procesos de calidad en la unidad lo que hemos hecho es evaluar y medir cómo han sido estos cinco años de actividad profesional de los técnicos con ecografía delegada. Decidimos hacer un seguimiento del indicador de calidad, eh, tasa de recitación de ecografías de mama que habían realizado los técnicos y que habían tenido que ser recitadas, o sea, las señoras tenían que volver a la unidad para completarse o para repetirse la ecografía por problemas relacionados con el técnico partíamos sin estándar de referencia porque desconocíamos la tasa de recitación de los de otros centros eh, de ecografías de mama que habían realizado otros técnicos y también desconocíamos la tasa de recitación de ecografías de mama de nuestra propia sección porque no teníamos ningún dato en cuanto a la tasa de recitación de los facultativos bien fueran adjuntos o bien fueran residentes nuestros resultados después del análisis del seguimiento de este indicador de calidad durante tres meses que fueron noviembre y diciembre del año pasado y enero de este año, eh, fueron muy positivos porque solamente el 0,2% de las ecografías de mama realizadas por el técnico tuvieron que volver a la unidad para completarse o repetirse el, el estudio. Nosotros lo dimos como un resultado bastante favorable y a partir del cual podemos utilizarlo como un, un indicador o como un estándar de calidad para podernos comparar con nosotros mismos. También después de pasados cinco años de actividad asistencial en ecografía de los técnicos hay que volver a evaluar las competencias porque la competencia no es, un, no es un constructo que se adquiere y no hay que evaluarlo nunca más, sino que requiere una formalización y una actualización y por lo tanto nosotros vamos a reevaluar las competencias de los técnicos que ya se certificó sus competencias en el año 2017 y vamos a, a evaluar a los 10 técnicos que en su momento eh, aceptaron la delegación de la ecografía. También vamos a incluir a nuevos técnicos que han solicitado incorporarse a la sección y vamos a añadir la sección de músculo esquelético que en este momento decide incorporarse al proyecto. Para ello ha sido muy positivo para nosotros porque hemos necesitado revisar y actualizar el documento marco. También hemos contado con el consenso de más personas que del documento original y en este momento eh, han colaborado resp los responsables de cada sección, la coordinadora de mi servicio, la jefa de servicio y la coordinadora de calidad técnica y formación aquí presente. ¿Cómo vamos a reevaluarlos? Bueno, pues vamos a reevaluarlos previa solicitud del TSID. O sea, el TSID primero tiene que solicitar ser revaluadas re sus competencias. Y a partir de ahí les vamos a pedir tres cosas. Una, que haya hecho un curso teórico-práctico con una formación superior a 25 horas. Y además este curso tiene que estar acreditado por la, formación, eh, por, por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Este año ya lo han hecho, lo han hecho en una entidad académica extrahospitalaria de 7,5 créditos. Además, como evidencia práctica les vamos a pedir un número mínimo de 300, ya no va a ser variable, ya va a ser fijo para todas las secciones y les vamos a evaluar de manera individual con 25 exploraciones aleatorias que va a revisar el radiólogo responsable de su evaluación y que hayan realizado en el último año. Lo que vamos a hacer es proporcionar al radiólogo esta ficha Excel que tiene 10 criterios de evaluación donde los 5 primeros ítems son de obligado cumplimiento y son comunes a todas las secciones. Los 5 siguientes que aquí no están puestos son criterios de evaluación que va a añadir cada sección para poder evaluar las 25 ecografías. Si ustedes ven ahí, en esta parte de abajo de la ficha de la izquierda se van a ir acumulando 25 ecografías por cada sección que el técnico haya solicitado. La respuesta de estos ítem va a ser dicotómica, de tal manera que se va a ver si el criterio de evaluaciones está ausente o presente y como eso no va a ser realista en todos los casos, les dejamos que pongan comentarios para que se adapte la evaluación lo máximo posible a, a, la, a lo que están realizando. En esta ficha individual donde se van a ir incorporando las 25 exploraciones revisadas, eh, va a contener el nombre del técnico solicitante, la fecha en la, que se, en la que se evaluaron las competencias por primera vez y el resultado de las 25 ecografías una por una en la que se va a dar acto o no acto y se le pide como estándar por lo menos tener superadas el 70% de las ecografías para tener un resultado positivo. En cuanto a los técnicos de primera vez, los que solicitan por primera vez, se le va a pedir también tres cosas. Las dos primeras son iguales y también se les va Va a pedir 300 estudios completados durante el, el año en el que se han estado formando eh, y se les va a hacer una evaluación individual un poquito diferente. En este caso lo que se va a hacer es coger cinco jornadas laborales y el radiólogo va a repetir el 25% de las exploraciones que haya realizado el técnico, de tal manera que se va a mirar el grado de concordancia. ¿Esto qué es? Bueno, pues lo que vamos a mirar es si el técnico, el radiólogo lo que va a mirar es si el técnico sigue el protocolo de exploración que está descrito en el documento marco y él, eh, si él, él identifica los mismos hallazgos que obtendría el radiólogo o por lo menos como mínimo los que también tendría el radiólogo. Esta información, la de los datos, es fácilmente extraíble de nuestro RIS y del RIS de cualquier hospital y las, eh, los datos que nosotros hemos metido en los criterios de búsqueda pues son los cinco años en los que llevamos trabajando así para la revaluación el último año, aunque no está completo. Para los solicitantes de primera evaluación, el estado de la prueba, los que estén finalizadas, informadas, escritas o dictadas y la búsqueda por secciones, hemos incorporado todas las ecografías que están delegadas en la sección de abdomen, que son todas, menos las de procedencia, hospitalización, urgencias, las ecografías intestinales y las ecografías con contraste. Vascular tiene delegada el doble de troncos supraórticos, en neuro tienen delegado la eco de tiroides y el cuello, tanto en pediatría como en adultos, muscular esquelético va a delegar la ecografía articular la de cadera y la de partes blandas y en ecografía de mama tienen delegadas las ecografías que vienen descritas en el documento marco como de realización directa por el técnico o previa consulta con el radiólogo. Nuestros resultados son los siguientes que ustedes pueden ver ahí de los 10 técnicos que ya certificamos sus competencias en el año 2017 solamente nueve solicitan ser revaluadas re sus competencias pero dos de ellos no llegan al número mínimo de 300 en el Doppler de troncos supraórticos. Cuatro técnicos más solicitan incorporarse a la sección de ecografía. Dos de ellos lo solicitan en abdomen, cuello y doppler, pero ninguno de los dos llega al número mínimo de 300 en doppler de troncos supraórticos. Y hay dos que solicitan además incorporarse a la sección de músculo esquelético, pero uno de ellos no llega todavía al número mínimo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en la sección es facilitarles unos monográficos de exploraciones para que puedan completar. Su, su periodo de evaluación antes de que finalice el año. Como conclusiones, en el momento actual se ha revisado el procedimiento técnico para cada exploración eh, que van a realizar y se ha actualizado y diseñado el proceso de evaluativo. Queda pendiente el proceso individual de evaluación de las competencias por el motivo que les acabo de explicar. El consenso sobre los estándares de evaluación ha sido motivo de análisis de todo el proceso y siempre con resultado favorable. Por los responsables de la sección, la jefa de servicio y coordinadoras. El modelo de formación teórico-práctico y evaluación de competencias adquiridas por los TSD en la realización de ecografías está documentado y es reproducible en cualquier centro. El proceso de evaluación y reevaluación puede aún necesitar ajustes, ya que se ejecutará en el periodo de octubre-noviembre 2022. Muchas gracias. Eh, me, han sobrado, me han sobrado minutos porque yo lo tenía calculado eh, para pedir permiso, para decir una cosa más a mis compañeros, si el presidente de la mesa me da permiso. Me permiso me si me das permiso, eh, es y la primera vez permiso. en 30 años que me tengo que escribir lo que quiero decir, pero es que realmente no quiero que se malinterprete y es esto lo que quiero decir a mis compañeros aquí presentes. ¿Te atreves? Vale. Eh, lo, ¿Mis compañeros de mesa dan permiso? Gracias. Eh, con, con, el, el, con la media de mis compañeros de mesa, con el Comité Científico Organizador y del Congreso, con el presidente del Colegio de Técnicos Superiores. Quiero decir a mis compañeros que nuestra formación debe ser de grado universitario, como así venimos reclamando desde el plan de 1999. Es una demanda urgente por responsabilidad profesional y social cada vez está más cerca y ahora contamos con el apoyo de sociedades médicas que reconocen que no pueden ser de otra forma. Actualmente ya tenemos compañeros con el grado de Imagen Médica y Radioterapia, con otros grados, Psicología, Fisioterapia, Pedagogía, Podología, Educación Social, etcétera, y que han decidido comprometerse con esta profesión como técnicos superiores en este país a pesar de que su remuneración y reconocimiento es menor que si ejercieran como graduados. Esta es mi petición para estos compañeros. Prepárense académicamente, sigan formándose, hagan el doctorado, publiquen, investiguen, vayan solicitando la acreditación a la NECA para que cuando se materialice el grado puedan ser los docentes encargados de formar a nuestros futuros compañeros. Lideremos nuestra formación con el apoyo de las sociedades médicas. Gracias, compañeros. Me asustabas, Patricia. Pensaba que sí, sería más fuerte. Yo, yo te apoyo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí, para mí es un honor abrir la mesa. Por lo tanto, ahora llega el turno de preguntas. Yo soy muy nervioso. Me encanta hablar, me encanta preguntar. Pero por primera vez cedo al, al público que hagan ellos las preguntas. Si veo que no hay preguntas, pues yo empezaré porque tengo muchas dudas. Preguntar a Patricia. Eh, me ha encantado la, la, la charla que has expuesto y en el plan formativo que tenéis, eh, no os lo has dicho, pero ¿qué hacéis con el que no cumple las expectativas en la eh, acreditación a los cinco años? Tienes que hablarme un poquito más fuerte porque no se oye nada, no se oye nada y no. Si sí, que... yo soy un técnico en tu hospital y me, re, me, me toca acreditación a los cinco años y suspendo. ¿Qué pasa conmigo? Tenemos una posibilidad que es una reevaluación individual porque pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que el último año estés de baja puede suceder que tengas otras labores diferentes a la asistencial. Entonces, tenemos una opción que es que el caso se revalúa re individualmente. Es el caso que me pasa a mí, que a pesar de hacer ecografías de mama, yo desde hace tiempo ya casi no tengo labor asistencial porque me dedico a las labores de coordinación de la calidad técnica y formación, y no por eso me siento menos competente para hacer una ecografía de mama porque llevo 18 años haciéndolo. Entonces, es un caso que se tiene que reevaluar de forma individual. De todas maneras también se da un periodo para que se actualicen las competencias del técnico en el caso de que no haya imagínate que no haya podido hacer el curso o que no haya podido seguir el, eh, todo el proceso porque se haya visto interrumpido por algo bueno pues ese caso se evalúa de forma individual hola eh, bueno yo soy vengo desde lanzarote y mi primera pregunta es para antonia arjonilla <risa> ...no sé si lo escuché antes o lo dijo... ...pero sobre la encuesta... Eh, ...¿a qué nivel se hizo esa encuesta? Sí, la hizo la Sociedad Española de Radiología... ...la hizo la Junta Directiva... ...la responsable de estrategia que había en ese momento... ...esta encuesta se hizo para ser presentada... ...en la RSNA del año pasado... Eh, ...sabéis que existe una... una eh, ...la Sociedad Española de Radiología... ...tiene un acuerdo con, con todas las sociedades radiológicas... ...de Latinoamérica... ...y forman una sociedad conjunta que se llama CIR... ...y esta, esta encuesta se presentó en el CIR... ...porque también en Latinoamérica hay muchísima diferencia... ...entre cómo se afronta la ecografía en unos países y otros... ¿no? ...entonces se nos pidió eh, a, a Seram que hiciéramos, que, que contáramos... ...cómo estaba la situación en España y eso es lo que se hizo. Vale, pues yo les invito a que hagan la encuesta a nivel de Canarias... ...para que vean cómo funciona... ...por lo menos en Lanzarote ya lo digo... ...que la hagan... Eh, ...yo de verdad... ...sinceramente... ...esta sala no arde porque... ...no puedo estar más enfadada... ...en el sentido de que... ...yo llevo 27 años trabajando como técnico de rayos... ...no es que lleve un año... ...y bueno, sí es cierto que yo... ...este mundo lo descubrí hace muy poco tiempo... ...pero... Hablo ya de mi hospital, personalmente, mmm, me siento frustrada porque nuestro servicio, no creo que haya ni un radiólogo que esté de acuerdo con nosotros. Ellos están, bueno, ahora mismo se han ido dos de allí eh, y siempre están diciendo pues, que tienen mucho trabajo, que están muy agobiados. Eh, pero luego, claro, el Servicio Canario de Salud eh, ahora nos ha dado un plan Funciona, que lo quieren llamar así estratégicamente, pero realmente son peonadas. Entonces, claro, ahí ya no están tan cansados porque el dinero eh, llama muchísimo. Y el que no nos dejen entrar en ecografía, lógicamente yo me buscaré eh, pues la vida por otro lado, pero me parece patético, o sea, me parece patético y, y vamos, y no sé, buscaré la manera de que, de que se sepa y de que... porque es algo increíble. O sea, esta mesa me ha enfadado porque he visto que yo creo que de esta sala, eh, bueno, Isabel y yo somos las únicas personas que no hemos podido entrar a ecografía. Bueno. Espera, esperad un momento, esperad, esperad un momento, como, como moderador de la mesa, eh, podemos hablar de particularidades de cada uno, que en mi hospital, y eso es una cosa general. Entonces, no venimos a hablar de la particularidad de cada hospital y entiendo tu enfado, entiendo el del otro, entiendo el de Canruti, entiendo el de un montón de hospitales. Venimos a hablar de qué soluciones podemos abordar para que las cosas cambien. Entonces, cada particularidad, cada uno la sabe y cada centro es completamente distinto y es la gran mayoría. Y estamos aquí para intentar cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces. Que a mí no me dejan, al Manolo tampoco. No venimos a hablar de esto, venimos a hablar del cambio formativo, cómo lo vamos a afrontar. Por lo tanto, cuidado, porque si entramos por aquí las preguntas las haré yo, que son más concretas para hacer el cambio. Entonces, dado esto, le voy a hacer una, una pregunta a la, a, a la doctora Arjonilla, que es más productiva. Eh, no, y no te enfades, ¿eh? Y no se enfade nadie porque seguro que hay más gente en, en tu situación. La formación, ha dicho la doctora Arjonilla, que se está planteando, dado que no somos universitarios, en eh, formación por niveles. Si, consegu, si conseguimos esto, esta formación por niveles, tenéis un grupo de trabajo para llevar a cabo y que la SERAM ponga el sello en la formación de niveles, sea el básico, el, médico, el medio, el avanzado... Para que técnicos que sean de Canarias, de donde quieran, de, de raíz de España, puedan empezar a formarse y si no pueden ejercer con esa formación en su hospital, puedan hacerlo en otro lado para crecer, eso es productivo. Vamos a ver qué respuesta nos da, porque quizá no hay grupo de trabajo y si no hay grupo de trabajo, yo ya le digo desde esta mesa que puede contar con técnicos que sí que forman a gente para poder cambiar esto. No puedo estar más de acuerdo con vosotros y yo creo que el sentir ahora de la mayor parte de la comunidad radiológica no puedo dar respuesta por situaciones individuales. Yo eh, sí que hay mucha gente aquí que ha trabajado conmigo y sabe cómo funciono yo en, en mi día a día y, y las competencias... Eh, o sea, com, eh, como trabajo en equipo con los técnicos y tal, pero bueno, yo eh, eh, como responsable, de, eh, como representante de la SERAM, eh, estamos en el momento en el que está cambiando un poco el paradigma, en el que eh, la Sociedad Española de Radiología se está dando cuenta de que esto es una realidad y que lo, lo que hay que hacer es… Eh, Darle como una estructura a esta realidad. Entonces, eh, no existe… Hasta lo que yo sé, yo no soy responsable de estrategia, soy responsable de coordinación institucional, pero no hay un grupo de trabajo ahora mismo para establecer los niveles y las capacitaciones y las competencias, pero sí que existe una línea de trabajo hacia… Eh, el consenso por parte de la comunidad radiológica. Ya os digo que las sensibilidades son muy distintas y que entonces cuando estás en la Junta Directiva de una sociedad científica, eh, estás representando todas esas sensibilidades. Entonces tienes que intentar meter a la gente en el barco que tú crees que es el adecuado. Y en eso es en lo que estamos ahora, en, en, eh, en intentar eh, las, nuevas las nuevas generaciones en intentar que, que se comprenda que esta es la vía posso intervenire un attimo parlo lentamente sperando che mi che mi comprendete in italiano, piano piano ok ho ascoltato tutto quello che è stato detto e mi sono complimentato personalmente con la dottoressa perché in lei, nei suoi occhi vedo il dialogo la possibilità di parlare, di interfacciarsi, di capirci in Italia abbiamo tutto abbiamo il titolo di laurea, abbiamo i master abbiamo l'università, abbiamo gli ordini professionali ma la situazione è esattamente uguale alla vostra ossia che in alcuni ospedali non possiamo fare l'ecografia o altri esami. Bene, detto questo, specifico quello che diceva Isaac, noi non siamo nemici del medico, non siamo nemici del fisio, non siamo nemici dell'infermeria, non siamo nemici di nessuno. Siamo i professionisti sanitari che amano il paziente, la cura, la diagnosi, la terapia. Questi siamo noi, i professionisti, i tecnici di radiologia medica. Specificato questo, quel che voglio dire è che spesso non sono le strutture che ci cambiano, Ma siamo noi che dobbiamo cambiare. Per questo parlavo nel mio intervento di competenza e umiltà. Faccio un esempio. In Italia è successa una cosa con i militari, con la Guardia Armata, come si, si comprende, no? Eh, ok. E I sottufficiali avevano un cappello solo con una linea nera. Gli ufficiali avevano il cappello con la linea dorata e eh, in oro, ok? E in un certo momento ai, ai sottufficiali hanno dato la linea dorata come l'ufficiale uguale, e da, da quel momento i sottufficiali hanno messo tutto il cappello che prima non lo mettevano, ok? Cosa vogliamo essere noi, i medici bonsai? Non credo. O perché ci danno la possibilità di fare la ecografia? Qual è il nostro scopo? Avere lo stesso potere del medico? Dire sono come lui? No. Per questo abbiamo iniziato un lavoro lungo, forse lo vedranno i nostri figli, non lo so se noi lo vedremo, lungo. Tutti i rappresentanti della, della, delle nazioni europee, io sono qui per questo, come rappresentante dell'Italia, per provare a unificare le nazioni in preparazione nazione per nazione ed una certificazione europea comune, todos, uguale come nella società cardiovascolare che esiste già ed è difficilissima, ma se pensiamo che questo lo otterremo con le strutture, con la lotta, con la politica, partiamo male. Lo otteniamo studiando giorno, notte, spendendo il nostro tempo, andando a far la pratica fuori dall'orario di servizio, ossia... Facendo i Professionisti, quello che que noi siamo. Adelante, colegas. ¿Puedo? Eh, yo quería hacer una pregunta Patricia. Eh, o sea, ¿el plan este de formación que tenéis en Fuenlabrada? ¿Quién tiene que dar el ok en otro hospital que no sea Fuenlabrada para poder llevarlo adelante? Quiero decir, con toda la humildad del mundo… Sí, como ¿quién, tiene lo, quién lo tiene que ejecutar? O sea, ¿no? Yo el lunes, ¿con quién tengo que ir a hablar? Sí. Para que se pueda dar este plan de formación en Puerta de Hierro. Vale. Eh, Gracias. Bueno… Bueno, mira, Santi Méndez estuvo aquí ayer, se lo podíamos haber contado, ¿no? Y no me contestó, se lo pregunté. Nada. Bueno, eh, a ver, eh, nuestro, no, todo nuestro protocolo está perfectamente documentado. Además, está como es es un, es un documento del hospital, está, está firmado por gerencia y por dirección médica, eh, no obstante, es un documento interno. Pero eh, todo el proceso formativo y de evaluación de, de la primera evaluación en cuanto a, a la primera vez que solicitan les sean evaluadas sus competencias y la reevaluación de, de los cinco años… Está perfectamente documentado y es reproducible, se puede reproducir en cualquier hospital, porque ya habéis visto que los datos se pueden sacar del RIS. Yo me presto a todos los que ustedes consideren oportuno para explicárselo a quien haga falta, pero yo lo que creo es que es una falta de… no es una falta, eh, eh, hay, hay que pedir liderazgo a los jefes de servicio. O sea, a los jefes de servicio ya tienen un documento que puede ser eh, el nuestro como base y son los que lo tienen que implantar en los centros. O sea, mi jefa de, de servicios es la que lo, lo, lo lideró en, en el primer momento, pero una vez que ya está hecho y que es un modelo que funciona, que es válido, no está validado, es, es válido, eh, yo creo que ya se puede reproducir en otros centros perfectamente porque nosotros sí, no, llevamos no, ya un recorrido, no, este, no, este no, protocolo no. está maduro, y se puede reproducir ya en otros centros. Entonces, los jefes de servicio tienen que comunicarse y, y ponerlo en funcionamiento ya. Porque lo que yo sí que creo es que eh, estamos preparados para hacer ecografías delegadas, pero necesitamos formación porque eh, hasta que llegue el grado necesitamos una formación exhaustiva que esté formalizada, que sea arreglada, que sea teórica, que sea práctica y que se pueda documentar. O sea, que tú al final tengas una certificación de tus competencias como tenemos nosotros, firmada y avalada por la jefa de servicio, y por, por dirección médica y por gerencia. O sea, los jefes de servicio son los que tienen que hablar. Antes, antes de que pregunte la compañera, eh, porque si no una... Una ponente de la mesa no, no dirá nada y yo estoy aquí para que brillen todos. ¿Vale? Y seguidamente, ya, primero de todo, antes de hacerle la pregunta a la doctora Borobio, eh, yo quiero un coordinador de calidad en mi hospital ya. Yeah. O sea, y yo creo que todos, si tuviésemos un coordinador de calidad, que se si, pues no sé, Patricia, me dicen que, la, que las mujeres es un mito, ¿saben? Saben hacer mil cosas a la vez, a ver si puedes estar en mil sitios a la vez, coordinando calidad en todos los hospitales. O es sea, una labor magnífica. Y ahora sí que voy a, a la pregunta con la doctora Borobio, porque, claro, eh, ha salido el, el doctor Miguel Ángel García Fernández, que no le puede hacer una pregunta, eh, a, que forma parte de una sociedad y apoya, está la Seram representada por la doctora Arjonilla, pero tenemos a la doctora Borobio. La doctora Borobio, si os fijáis, no forma parte no, de ninguna de la sociedad, es decir, no forma parte de la junta de la sociedad de, de ginecología. Entonces, mi pregunta es básica. ¿Qué opina la sociedad eh, de obstetricia y ginecología de, de España sobre que en un centro de la pequeña Galia, ¿no?... como Asterix y Obelix, estén, estén cambiando las cosas? Ahora, sí. Eh, bueno, sí, yo, yo, soy, yo formo parte de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, no de la Junta, pero sí, de eso, formo parte de la Sociedad Española, también de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología. Dicho esto, eh, pues una buena pregunta. Realmente nosotros somos como, como, pues eso, David y Goliat, ¿no? Nosotros empezamos ya en el año 2010, o sea, llevamos ya, pues, 12 años con un trabajo, como se presentaba presentado aquí, súper satisfactorio, pero efectivamente las ecografías obstétricas las hacen los ginecólogos, ¿no? los, los especialistas en, en, en, en medicina materno-fetal. Y la sociedad española en concreto y la sociedad catalana también no se han posicionado de una forma oficial, pero bueno, lo puede corroborar también el doctor Ramón y Cajal, que está ahí. Y bueno, hemos tenido realmente problemas a nivel dialéctico, a nivel. Realmente somos los únicos en estos 12 años en España, como os he dicho, que realizamos las ecografías obstétricas de screening. Y yo creo que esto cambiará. Yo no sé si yo ya lo veré, pero cambiará y tiene que cambiar porque eh, la, la experiencia en todos estos países, que, que, sobre todo los de, de, de, de tradición anglosajona, es, es hace muchos años que, que, que funcionan y que funcionan bien e incluso mejor. Entonces, yo creo que se optimizan los recursos claramente humanos y económicos y realmente hay una reticencia de estas sociedades quizá porque piensan que sobre todo por los, los especialistas juniors que piensan quizá que les que les que es una sí, que es como un intrusismo o que les vas a quitar el trabajo cuando no es así, es como yo lo comparo siempre a la figura de la de la matrona, de la comadrona con el eh, con el obstetra, o sea, no para nada, es al revés, no, no, nos facilita el trabajo. Entonces, yo creo que muchos especialistas, la ecografía, eh, la formación en ecografía de los residentes es, es además como la, la formación en medicina fetal es, es bueno es, es como, como un bastante caramelo y además eh, necesita una formación y. Ellos piensan que, eh, claro, si no se van a formar o no hacen ellos las ecografías, tampoco van a adquirir el nivel de competencia como para dedicarse. Entonces, ahí, ahí no soy yo la que tengo que contestar a eso porque no sé cuáles son las razones, pienso que son esas, pero nosotros hace muchos años que lo estamos practicando en nuestro servicio y realmente los resultados son Buenísimos o sea, a nivel, como os he presentado, de tasas de detección, de, de valor predictivo positivo, de, de satisfacción y de, y de funcionamiento del servicio, porque realmente optimizamos los, los recursos humanos. Nosotros también pues, nos podemos dedicar más a la patología, etcétera. ¿no? Eh, ¿Por qué? No sé. Quiero mm, es decir, estamos. Eh, Claro, nosotros tampoco intentamos espor, o sea, venderlo de una manera, nosotros mmm, sabemos que nos funciona, y, pero hemos tenido pues sí, problemas, sobre todo a nivel de los congresos y tal, pues enfrentamientos. Ahora a nivel legal eh, lo tenemos muy muy estandarizado, muy protocolizado, en los informes eh, firmamos firma el técnico y firmamos nosotros y no, no, no hay ningún problema, claro. Yo quería eh, añadir algo más. Eh, como dice nuestro compañero italiano, el problema es que... Eh, y perdonen los que son médicos, es que somos médicos. Ah, me quito la mascarilla. Y los médicos no somos gente normal. Vale, Vamos a empezar, no somos normales. En la facultad no nos enseñan a delegar. Y, y, y, y pensamos que somos, entre comillas, dioses y que solo yo sé hacer las cosas bien. Entonces de repente romper con todo lo que venimos haciendo históricamente, pues nos cuesta mucho, porque delegar y, y no eres tú ya el que lo haces, es otro y confiar. Yo cuando empecé la radiología hacíamos el telemando y justo antes había un radiólogo haciendo el TAC y casi le daba un codazo y hacía la resonancia también. Poco a poco nos vamos retirando y el técnico va entrando porque hay falta de médicos y, y hay que abaratarlo todo y está claro quién, cómo, es, cómo tiene que ser la medicina, tanto en ginecología, en cardiología, en todo. Yo me he peleado con mis compañeros médicos para que los técnicos estén en el hospital porque tengo otra visión, pero hay gente, y como dice el, eh, nuestro amigo el italiano, da igual la formación, tú le dices, mira, esta es mi titulación, yo lo sé hacer, pero nos cuesta Delegar Nos cuesta fiarnos de los demás. Yo soy médico, veo un paciente y si viene otro médico ver el paciente lo vuelve a historiar enteramente porque no se fía de otro médico. Entonces hay que entendernos también que, que, que, hay que, que tenemos que cambiar. Así que paciencia, que esto lo vamos a conseguir. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y yo creo que quizás un, una característica común en los países, a lo mejor latinos o nosotros, no lo sé, pero tenemos que aprender de los, de los anglosajones y especialmente de los americanos, que son los reyes de, de delegar y, y funcionan muy bien, porque lo tienen todo muy protocolizado. De hecho, tienen también una figura que es el Physician Assistant, que es un, que es, no es un no es un enfermero, no, no, no, no es enfermería ni es médico, es una carrera de medicina pero más corta quiero decir que efectivamente una de las cosas que a mí me llamó la atención es la, esa capacidad de delegar y de protocolizar y estandarizar todo como lo tienen y efectivamente tenemos que aprender Hola, bueno es para Patricia la pregunta la formación diaria de los técnicos supongo que está realizada por otros técnicos compañeros, ¿no? supongo no, no te he oído bien, María. La formación eh, diaria en ecografía de los técnicos la realizan otros técnicos. En, en un primer momento, en la primera fase, la realizaron los radiólogos, los radiólogos que eran los responsables de la, de la formación y de la evaluación en la mayor parte del tiempo porque debían de estar con supervisión directa y a medida que iban delegando eh, según la autonomía de, del técnico pues eh, ya se iban de alguna manera soltando pero en la segunda fase en la que eh, van a estar los técnicos eh, funcionando y aprendiendo eh, ya probablemente y, y de hecho es así están lo mismo con el radiólogo que está de presencia continua como con técnicos que ya tienen sus competencias acreditadas. O sea, el, están igual. Mi pregunta entonces es la siguiente. La evaluación final que hace el radiólogo, ¿hay un porcentaje de la opinión del técnico que está eh, eh, formando? Eh, está en la revaluación, que todavía no hemos hecho, no hemos considerado esta opción. Pero es verdad que a lo mejor la tendríamos que considerar si es el, si es el técnico el que ha estado formando al, al radiólogo. Tenemos que considerar la, la opción de que es el radiólogo el, el responsable de la sección y responsable de la evaluación el que va a estar tanto de primera vez como si le va a evaluar de forma individual el que va a completar la ficha de, de evaluación. Pero si han sido varias personas, está claro que tendrán que, que consultar con la y tendrán que considerar la opinión de las personas que hayan estado formando a ese técnico. O, pero la evaluación entiendo que solamente la hace una. Pero tendrá, esta una tendrá que consultar a los que hayan estado formando. Vale, muchas gracias. Yo toca ya. Gracias. Hola, eh, mi pregunta es para Patricia y es muy sencilla. Ahora sí. Mi pregunta es muy sencilla y es para Patricia. Es simplemente, los técnicos en... No, no, es, en, no te oigo. Es los, que yo tengo que pedir perdón porque yo no tengo el pelo blanco porque me lo tiña, es que soy mayor. Y entonces, no oigo. No oigo. ¿Me habláis alto o no me entero? Patricia, somos de la misma quinta. Mi pregunta era, simplemente, ¿los técnicos de rayos del hospital de Fulabrada dependen de dirección médica o de dirección de enfermería? No, de dirección médica, dirección médica. De médica, ¿no? Sí. Gracias. A mí me gustaría realizar esta pregunta a la responsable de la SERAN. ¿Qué opinión le merece que sean los técnicos los que formen a los residentes de radiología? Pues a mí me parece que eh, eh, que el residente se tiene que formar por el personal que mejor haga esa técnica y que y del que más información pueda extraer. Entonces, que, eh, ¿que parte de la formación del residente corra a cargo del, del técnico realizador de ecografías? ¿Por qué no? Si es, si es la persona más experta, ¿por qué no? Eh, per, per dirvi anche quest'altra cosa qui, eh, perché dal 2012 che incontro tecnici di radiologia in Italia e in Europa e siamo tutti tanto attaccati alla norma e alla legge, posso, chi deve premere l'interruttore dell'iniettore automatico in TAC? L'infermiere o il tecnico? Eh, chi deve beh, la infermeria la qua... io sono il direttore scientifico del master perifisio alla università ma sto nel nascondimento come tecnico di radiologia in Italia perché la lei la norma la faccio fare al governo al ministero. non mi interessa io devo studiare me interesa la competencia, porque yo, después de 10 años de ecografía, no sé nada. Yo debo estudiar. Última, pre última pregunta. Quedan tres minutos. Eh, aquí. Hola, Patri. Esta pregunta va, <ríe> va para ti. Es que simplemente en la mesa de antes de la mama, cuando has hablado tú, has estado hablando del tema de que el, el técnico se habla con el radiólogo mediante las notas clínicas. En nuestro caso sería un preinforme que hacemos nosotros. Yo quería preguntarte a la hora de terminar el informe y de cerrarlo, ¿vosotros aparecéis como el técnico realizador o solamente el médico? Y pregunto esto de cara al tema de, de la, de la Ahí y tengamos cierta parte de legalidad. O a la hora de firmar el radiólogo, directamente nosotros en esa parte no entramos, pues aunque figuremos ahí. No sé si me he explicado o no, porque estoy aquí. Exactamente. Y te has explicado y te, te he entendido espera, perfectamente. Espera un momento, Patricia. Un concepto que hay que cambiar antes, y esto es muy básico, ¿vale? Estuve con, hablando con el doctor Ángel Morales re, re, en temas jurídicos. Estamos hablando todo el rato de preinforme, documentos de hallazgos ecográficos. Ahora voy a decir la ley. Legalmente debéis cambiar el chip. No hacemos preinformes ni nada que lleve la palabra informe. Eso es expresamente del médico. Hemos encontrado una solución a ese embrollo. Es simplemente un cambio de léxico y es un documento de imágenes ecográficas. Por lo tanto, haced un reset en el cerebro y nosotros no hacemos preinformes ni informes. Si no, a nivel legal tendremos un problema. Y a partir de ahora ya poder responder. Vale, gracias Isaac por avanzar lo que iba a decirle a Celia. Eh, mira, eh, un preinforme solamente por tener el prefijo pre es algo temporal y nosotros no hacemos tempora nada temporal, tú lo has visto o no lo has visto, has visto el hallazgo o no lo has visto. De tal manera que tú lo que hagas le vas a llamar ficha técnica de la exploración, documento ecográfico, le vas a llamar X, pero no lo vas a llamar preinforme, porque el único que hace un preinforme es el residente hasta que se lo valide el radiólogo. Nosotros ese trabajo no lo hacemos porque no está dentro de nuestras competencias. Entonces, lo que sí está dentro de nuestras competencias es describir los hallazgos. O sea, tú no avanzas un diagnóstico, tú lo que haces es que describes unos hallazgos y eso lo dejas escrito. En cuanto a lo que me preguntas, ¿cómo te Realizador, nosotros en el RIS nos identificamos cuando hemos hecho la ecografía o por lo menos la hemos iniciado porque luego puede ser que necesites consultar con el radiólogo y ya sea él el que concluya pero sí nos identificamos como el T realizador salvo que la haya hecho el radiólogo directamente una vez que nosotros nos hemos identificado en el RIS dejamos una nota que es una nota técnica sobre la exploración y esa está en el RIS no se puede borrar y, y si alguien la edita alguien eh, borra algo que tú has puesto y la edita, también queda registrado. Entonces, por eso elegimos ese formato y viene eh, firmado por nosotros. Y ahí lo que hacemos es dejar evidencia de lo que nosotros hemos visto en la exploración. Aparte de eso, es que en las propias imágenes de ecografía tú vas identificando lo que has, lo que has visto. Si es el área de palpación, tú pones área de palpación. Entonces, tienes esas, esos dos recursos, pero lo que es muy importante es eh, dejar por escrito todo lo que hayas visto, porque en el momento en el que haya un problema legal, como nosotros tenemos todo documentado y además nosotros seguimos el protocolo a rajatabla, si pasa algo, lo que pasará y lo que a nosotros nos pueden decir es que tú no has seguido el protocolo, pero si tú has seguido el protocolo, nosotros tenemos el trabajo bien hecho. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es no llamar a las cosas como algo que sea temporal, o sea, no identificar el trabajo que nosotros hacemos como algo que... que tiene que ser validado por otra persona, sino que el trabajo que nosotros hacemos es válido desde el principio porque son los hallazgos que tú has encontrado. Describirlos, dejarlo por escrito y identificarte tú en el caso de que tenga que consultarte alguna cosa. Y seguir el protocolo a rajatabla, eso sí, porque una vez está escrito el, el, el documento, el, el protocolo, eso hay que seguirlo a, a rajatabla porque si pasa algo lo que te podrán decir es que no has seguido el protocolo. Muchas gracias. Ha sido un honor estar en esta mesa. Muchas gracias a los ponentes. Por favor, un aplauso para todos ellos.